Me convencí que era lo correcto Ahora no entiendo por qué escribo esto Tú quieres verme, pero yo no quiero Estoy mejor así, estoy contento Tú me rompiste el corazón, no partiste en dos Ahora como un bote, dedico esta canción a. La más de lo que podía dar eso no importa ahora no va a funcionar estoy mejor así no me busque a mí esto ya se acabó ahora le puse fin mezclo mezclo mezclo lanza para estar feliz esa chica ahora me llora para estar aquí ahora estoy tranquilo con mi panal falta allí esa puse de allí ahora hago lo que quiero yo te soy sincero Aquí yo, por ti no me muero. Me convencí que era lo correcto. Ahora no entiendo por qué escribo esto. Tú quieras verme, pero yo no quiero. Estoy mejor así, estoy contento. Tú me rompiste el corazón, no partiste en dos. Ahora, como un bote, dedico a esta canción a la mierda del amor. Esto ya se acabó. Me prometiste más de lo que podías dar Eso no importa ahora, no va a funcionar Ahora estoy tranquilo con mi panada. Fale esa puse fue Ahora hago lo que quiero, yo sé si dinero Si no estás aquí, yo por ti no me muero Oh